de eso mejor es eh, eh, propicio darle dos o tres pesos el día que hacen un una, un, un certamen deportivo donde cogen todo fiado prestado y arreglan la cancha ese día, es mejor hacer eso que hacerle un, un, un, un club verdaderamente para transformar la sociedad de eh, jóvenes. Así mismo pasa en todos los, el sistema, solo pasa, tenemos una política asistencial, tenemos una política que el tema que tiene es asistencialismo y en la etapa que ya el asistencialismo eh, eh, está en su mayor punto hay que dar un volque bol, un hay que darle un otro matiz a eso y viene la campaña sucia los descrédito, la campaña sucia la, la, que no son campañas sucias son campañas que son de denuncias que en un momento dado si no, es, si, si no se hace en campaña tiene un, tiene un matiz muy importante en la sociedad, porque eso te quiere decir que tú como político estás haciendo denuncias que, de cosas denuncias y someterlo porque los otros días escribí yo en el Facebook sobre que todos los todos los candidatos sobre todo la oposición sabe todo lo, lo, lo punto puntos álgidos de, del gobierno lo, y, lo, y el gobierno los puntos álgidos de la oposición sin embargo se lo tiene guardado para un momento dado utilizarlo cinco cinco días o diez días antes de, de, de un de un, sentame, de un sentame, para así eh, tratar de llevar un poquito de desasosiego a la sociedad y poner a la sociedad que a pensar en contra de ese candidato. Y sin embargo, logran, pueden lograr un efecto totalmente de rebote, totalmente diferente a lo que se ha, ha pensado. Porque la gente sabe y se siente y dice, pero ven acá. Pero esto, esto ¿y por qué no lo hacen antes? ¿Por qué no, no, tienen, la, no tienen, tienen la oportunidad de de ser un buen dominicano, de llevar diafanidad al, al pueblo dominicano. No, lo utilizan como como instrumento de, como yo le di llamé en Facebook, código de bandido. Yo me cuido, yo te, me, me sé tu secreto, te lo guardo, te saco un chin cuando yo quiero hacer un mar, vuelvo y lo recojo, pero no hago así y lo someto, porque para eso está el procurador, para eso está la justicia. Usted, usted tiene una denuncia, usted sabe que un, que un candidato, un político, quien sea tiene tiene tiene problemas o hay o tiene con que puede dañar la, la imagen política y puede dañar la sociedad mire usted usted como ciudadano que la constitución lo faculta no solamente la constitución lo faculta usted es un es un es un funcionario público que puede ir y decir miren yo someto a fulano por narcotráfico usted lo puede hacer usted lo puede hacer ¿Eh? pero no él se hace esto para armar un un mar de, de, de, de desorientación, pero no para con el fin de que la, la República Dominicana tenga tenga paz, tenga eh, limpieza política, tenga eh, diafanidad. Si, si vemos lo que dijo eh, el señor eh, Antonio Isacondo, donde dice que eh, la política dominicana da asco, que, que se asquea al ver con tanta política sucia que existe en este país. Y el pueblo dominicano se está dando no sé cuenta de eso. Dame. Lo lamentable de eso es que eso, tú reflejas eso que acaba de desternar eh, Isa eh, Conde, pero lamentablemente él es parte no, de claro, eso. Es no, claro, él tiene, cuando, sesenta, cuando, él tiene cuando, 60 años siendo tú, vida pública. Cuando, cuando tú oyes de manera cínica a los mismos políticos expresándose de esa manera, tú dices por Dios mío, entonces... ¿A quién le creo? Porque fue interesante tú ir, por ejemplo, una persona de otro sector que no tuviese tal vez nada ligado a la política, de la manera directa, te, dice, bueno, te sorprende oír esa expresión, pero tú ir a eso, no solamente de esa sino de otros políticos que están actuales expresando eso así, Dios mío, pero nos están cogiendo a nosotros de J a la P, como sí, sí. tontos que somos, nos cogen cada cuatro años, es algo, eso, eso, eso sí pudiera ser deprimente. Tú ir, un actor, directo primario, de la un actor primario, primario de la política dominicana. Es y y quiero... Si comentario. tú te fijas, es que yo creo que vamos, creo que vamos a evolucionar. Lo, las futuras generaciones van a evolucionar en el sentido de la política. Porque ya el pueblo se está cansando de que, lo, de que, de que le traten de, de manipular el pensamiento. O sea de parte y parte, porque no, no, no solamente el Estado lo hace, no solamente el que tiene el gobierno lo hace, lo hace también el de la oposición, porque es así, eh, lo hacen todos, o sea, es un juego, es un código de bandido, donde cada cual, eh, eh, se, eh, yo me tú, me tú me cuidas mis defectos y yo te cuido los tuyos, yo, te, yo, yo no te denuncio, tú no me denuncias, yo te denuncio pero no te someto, o sea, todo es una cosa que, que en medio estamos nosotros, Mirando el escenario como babieca, con la boca abierta y sufriendo los embates cada cuatro años de una política que cada vez tiende a la putrefacción eh, cada día más. No hay forma de que, de que esto eh, se vea un, un, una luz afirmar en el túnel, pero yo apuesto en las nuevas generaciones, en el futuro del, del país, en, lo, en los jóvenes, para así, tarde o temprano, nosotros como ciudadanos como dominicanos tengamos un poquito más de conciencia para que no nos tomen de pendejo señores los los diputados los senadores no están para, para comprar ambulancia para cargar para dar para café y para cajes muertos ni para, muerto, para recetas para eso no están mientras estén haciendo eso a usted lo están comprando con una receta eh, mira mi comentario serio yo quiero seguirme refiriendo a la situación que vive el mundo y de manera especial nuestro país. Eh, seguimos eh, relajando y cogiéndolo a checha esta situación que estamos viviendo, independientemente independientemente del manejo político que le haya estado dando el oficialismo y la misma oposición que se ha encargado de seguir insistiendo, insistiendo que esta ha sido un manejo político que se le ha dado y lo estamos descuidando. Yo creo que en términos de nuestro político, ha sido, es una irresponsabilidad eh, seguir eh, manejándonos de esa forma, independientemente, reitero, del manejo que se le haya dado, el COVID-19 es una realidad que me está afectando y que cada Ay. día se está mucho mayor, eh, eh, se están dando situaciones más difíciles. En este momento, por ejemplo, Romero, el hospital de Santiago estaba abarrotado de personas infectadas, más sin embargo, eso lo seguimos, nosotros no le estamos prestando la debida atención. Ayer decía alguien al cual yo me uno a esa situación, que los mismos políticos deben ser los responsables, de que usted como ciudadano, si quiere que usted vote, por, porque, o que ese ciudadano vote por usted en el próximo 5 de julio, quiere que asista a las urnas para que dé ese voto como un deber ciudadano, encárguese de cuidarlo, porque en definitiva, de no ser así, no va a poder acudir a una urna, para poder ejercer su derecho ciudadano, que es el derecho al voto. Los políticos son los primeros, los líderes políticos son los principales responsables de que la gente se cuide en la calle Decíamos ayer, lo reitero, señor Romeo. por ejemplo aquí en San Francisco de Macorís, eso de desaparecido de que se lleve a cabo eso, esa, esa bioseguridad que hace un mes se estaba llevando de manera estricta y de manera consciente, no estricta, de manera consciente entre la población. Salvo algunas excepciones, yo siempre resalto, en el caso, por ejemplo, de autorespuestos ráticos, usted va ahora y se va a dar cuenta que se siguen cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y, y, y mínima las empresas aquí en San Francisco de Macorís. La mayoría de usted va ahora, ahora usted va ahora mismo a centros comerciales aquí en San Francisco de Macorís. y lo único que puede tener la persona para entrar es su mascarilla para entrar, para acceder, pero cuando sí. está... Usted va a encontrar un reguero de personas eh, eh, en multitudes que no están guardando el distanciamiento, ya no se está eh, condicionando a la cantidad de personas que entran a un centro comercial. Eso no se está llevando a cabo. Y mañana Dios, Dios nos ha confesado, como yo decía, nos vamos a lamentar. Esto no uh -huh. ha pasado. Esto es una realidad, independientemente del manejo político ¿no? que le haya dado el oficialismo, que le haya dado la oposición, en sentido general que, haya, que le hayan dado los políticos nuestros a esta situación, a esta pandemia. Esto es una realidad y tenemos que preocuparnos. Ahora somos nosotros que estamos en el deber como ciudadanos a cuidarnos. Y cuidándonos nosotros, estamos cuidando a los demás. Entonces, vamos a cumplir con esas normas que están ahí, Mascarilla permanentemente si usted sale a la calle, si tiene, va a algún centro donde haya una cantidad significativa de personas, ponga su mascarilla, intente por lo menos mantener el distanciamiento físico entre una persona y otra para evitar. Decía ayer que tú vas a cualquier banco comercial aquí en San Francisco de Macorís y no, ya no desaparecieron esas, esas esa, esa, esa medidas de seguridad. Les reitero, solamente se está llevando a cabo las mascarillas por esa higienización de las manos con gel. Parece que es muy costosa. Parece que le cuesta mucho a los, a los cuellos de negocio para hacer. Y mira, más... y lo grande del caso, Víctor, que ahora, que ahora hay más facilidades de conseguir y más barata. Parece que no. Entonces, de alguna manera tenemos que protegernos porque al final, de aquí al 5 de julio, usted, diputado, usted, senador, usted, candidato a la presidencia quiere que vote por usted. No vamos a poder porque eso va a disminuir la posibilidad de que de cinco de julio la gente vaya a las urnas en su derecho voto por la situación que no estamos arriesgando que pueda pues, se pueda dar en ese en ese sentido. Te voy a dar la razón y ese te voy a poner un ejemplo, pío, porque eso llamo todos los días a mi madre y eso y, y ella, me, le estoy hablando de una persona. Que los días de, de, de lesiones a las 3 de la mañana ya está haciendo café y reuniéndose la gente en la casa para salir. son de, son si, si mi madre no es la una, es el 1 o el 2 en una urna. Es, eso, eso es raro en cada lesiones ¿Sabe qué me dice ella? Yo estoy muy vieja. Yo no voy a ir a votar hasta con tanta inseguridad que hay en la República. El, se Oye. Se y que los líderes políticos no pueden darse ese lujo de que eso cale en la mente de nosotros como ciudadanos para ir a votar no se puede darse el lujo porque mientras la mayor cantidad de personas va a votar más difícil claro. puede detonarse claro, es... más fácil para, la, para, el, para el Estado